Suscríbete. Pincha pero Hey, muy buenas monstruitos. hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en We Happy Free. Y esta noche, bueno, pues estamos en lo del el nuevo mapa, vale, en lo de Paradise. Y estamos en la, en el, o sea, en el futuro perfecto, vale. Eh, que es como una especie de exposición Donde teníamos que entrar aquí a la sala esa Pero estaba bloqueada por los dos sitios ¿Vale? Así que teníamos que poner en línea Los aparatos Creo que algunos no coinciden Ese creo que está bien Pero ese de ahí lo vamos a, a mover ¿vale? Y vamos a cambiarlo por el verde Que estáis viendo ahí ¿Vale? Porque no tiene fuerza suficiente para, para poder llegar Vale, eh... Así que, vamos a llevar este hacia adelante y espero que con eso funcione y podamos destruir la, la pared Vale. Como ya estáis viendo, aquí tengo un, un chorro de gente que ha venido... Cada vez que intentamos pulsar el botón, viene la gente, ¿vale? Eso es del capítulo anterior Y vamos a, a ver si así funciona muy inteligente, apuntando el cañón... Vale, a ver qué sucede. <risa> Ahí está, eh, vale, van a venir yo creo que a por mí ahora, pero mmm, chicos, hemos mejorado un montón las habilidades, ¿vale? Y ya las tenemos casi todas, aparte de que tenemos las mejores armas del juego, como estáis viendo. La del, bueno, la, el arma de morfeo es de las mejores armas del juego y también tenemos el hacha de el hacha persuasiva que también es de las mejores que ya no podemos hacer la, la receta vale así que estupendo porque ahora mismo tenemos un montón de hachas y otra Sí, no sé si va a venir, pero bueno eh, Tenía por aquí un hacha No sé dónde se me ha ido Así que aquí está El hacha, ¿vale? Me estoy llevando todas las herramientas que puedo O sea, todas las herramientas Me refiero a todas las armas, ¿vale? Mm, ya podemos saltar por aquí Perfecto y a ver qué sucede. Estamos de las últimas... O sea, esta yo creo que es de los últimos mapas. creo que No, no. seas ¿Sabes he Oh, de uh, Oh, por Dios sake. que tenían que esperar por una parte. Mira, sin ayuda o incluso un manual... You fixed three machines and triggered a chain reaction. Yes. Well, sorry about that. I need a chap who can figure things out. Would you like a job? Uh, oh, uh, I'm afraid I'm sort of trying to get out of town. Why? This is the best of all possible worlds. Nothing gets done, but everyone's happy. You seem sort of exasperated, actually. Well, oh, don't tell anyone, all right? How are you getting past the quarantine gates without a framistat? I was hoping to get one from, uh, here. They've been pestering me for a while. Tell you what, I'll give you one, and when you're done with it, give it to them from me. Oh, that's very kind of you. I will. Here, look around. If there's something else you can use, take it. Ok, pues nos ha dado un chisme para poder entrar. Voy a ver qué es lo que nos ha dado. También tenemos más puntos de habilidad. Ahora que me estoy dando cuenta. Y no sé qué es lo que me ha dado. Armas no. Mm, estos son objetos de, de... De misiones, ¿vale? Y no sé lo que me ha dado, ¿eh? A ver. Esto, vale. Eh... Cachivache eh, Vale, objeto de misión que abre el panel Eléctrico de la cuarentena Vale, por lo que se ve Aquí también está en cuarentena Piensa, luego existe ¿Alguien dijo esa frase? Gente, si lo sabéis, ponedlo En los comentarios Vale eh, Vale, por aquí No hay mucho más Pero bueno, me ha dicho que me puedo Llevar todo lo que quiera esto para cerrar el panel vale, por aquí puedo abrir ya las puertas Y así ya no tengo problemas para, para, para poder entrar Y esto... Me gustaría de llevarme algunos cachivaches más Pero no tiene pinta, ¿no? Esto tampoco Voy a abrir también la puerta esta Para, que no, para no tener que dar la vuelta Vale, y nos vamos a ir a otra nueva zona por aquí, esto nada, bueno, una bombillita. No. Nada, no. Es que... <coughs> Siempre que nos acercamos a un sillón nos sentamos, ¿eh? no, hay, no hay forma. ¿eh? Aquí tengo. uff, vale, estas son granadas eléctricas que nos vienen bastante bien. Y otro otro bate de todos los buenos, perfecto. Esto parece un control de realización, que es lo que estoy estudiando yo. Y ahí estáis viendo, ¿no? Las máquinas. Vale, eh, pues por aquí ya ni mucho, ¿no? Entra en el instituto para saludar a Washington. Ok, pues vamos a ir a donde nos pide. No sé por qué se carga así la pantalla, la verdad. Cuando hay veces... Supongo que por aquí habrá muchas más cosas que renderizar y por eso hacen cargado así rápido. Pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿eh? A ver, por aquí puedo bajar O oh no, por aquí no puedo bajar no. O sea, salir de aquí me refiero, ¿vale? Me he dejado ahí las piernas, ¿eh? Vale, vámonos Y a ver dónde nos manda A 200... A ver, espérate, ¿eso dónde está? Ok, me pide mala praxis en el De los doctores, vale Vamos a ir hacia allí que no sé muy bien por dónde tengo que ir porque ya esta zona es nueva. Y como ya sabéis, estamos en el toque de queda, pero tenemos la habilidad de que los guardias ya no nos molestan. Así que eso está estupendo. El, la torre esta también es nuestra misión principal, que ahora iremos. vale Está a 106 metros, pero hay que ir por el otro lado. Ya sabéis que esto, toda esta parte la desbloqueamos en la, en el capítulo lo anterior. Vale, vale. Ahora me van a empezar me van a, a ver veces... si... Eh, porque no me toman el júbilo, y claro. Eh, si no me toman el júbilo, pues normal. Pero vaya, que se cansan rápido. Creo que es por aquí, por esta zona. Y la máquina, puerca me va a dar por culo. Eh, no sé muy bien por dónde tengo que ir, ¿eh? Es eh, ahí arriba, como estáis viendo, ¿vale? Y... Eh, no sé muy bien por dónde tengo que ir realmente. Ay, ¡Qué susto me ha pegado. Vale. Eso es porque ya podemos evitar a los guardias. Y es que claro, es por aquí Por el otro lado entonces, ¿no? Si sí es por el otro lado Lo siento por dar esta pedazo de vuelta No pasa nada, lo hacemos rapidito Vale Y claro, es que sería por ahí Pero es que tenemos la zona escapada Y no podemos, digamos, de... Vale, esta zona está bloqueada Y esto también con lo cual simplemente me podría meter por aquí pero, pero creo que también la tengo tapada Ahora ya me deja de pasar Vale, vamos a tomarnos un júbilo para no tener problemas Vale, ya lo vemos todo feliz y vamos a desactivar esto. ¿Vale? Y nos vamos a ir para la zona esta en la que estábamos. Que yo creo que la, el cacharro este que nos ha dado, ¿vale? Eh, se supone que será para abrir alguna zona nueva. Si no, no tiene sentido. Vale. Mm. Que claro, me pone hacia allí. Pero... No sé si viendo por esta zona Tiene sentido de que pueda ir, ¿verdad? Espérate, no saqué el arma aquí, por Dios Esta es la torre eh, Gigante Se parece un poco A la de Dubai No sé y, y por aquí tampoco puedo ir Supongo que por la cuarentena Que están todas las cosas Tapas Vale Sí, supongo que es por la cuarentena aquí. Eh, o sea, están como en cuarentena igual eh, en la vida real, como estamos ahora nosotros. Y no podemos acceder de momento, ¿vale? Todas estas casas no puedo entrar. Mira, por aquí puedo. Puedo pasar por aquí. ¿Encuentra una ruta alternativa al instituto? Vale. Es lo que teníamos que hacer, ¿vale? Buscar una ruta alternativa. Mayormente por eso. Espérate, aquí abajo que tengo. Que estoy encontrando, pues, zonas nuevas. Vale, espérate. Vamos a ponernos... Nuestra máscara. Porque ahora vamos con el traje del de... mono de trabajo. Aquí. ¿Vale? Para no... Intoxicarnos con estas cosas Y creo que aquí... Uf. Vale De calle, hombre Ahí está. Vamos a desactivar lo que sea de aquí, ¿vale? Porque esto tiene pinta Como lo de las estaciones de tren eh, kit de reparaciones, vale, nos llevamos eso Ok Aquí tendría otra, otra, otro kit por si quiero mejorarlo, ¿no? Vale Me tengo que esperar un poco, más que nada porque en estas condiciones Tampoco para que me vea mucha gente me refiero Uy, el guardia tuviera... me va a ver. Es que ver, de esta forma que estoy ahora mismo Me ve, ¿eh? Y, y tenemos que salir corriendo Y no me apetece Vamos a esperar a que se nos pase un poco los efectos, como ya sabéis ¿Vale? Ya se nos pasa Y esa torre de ahí no nos hace daño Que es lo que de hemos desactivado. <risa> vale, eh, no sé dónde estamos ahora mismo Creo que esto es otra misión Servicios de... a, a domicilio, vale Ah, no, vale eh, O sea que es Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien, perfecto Porque Esto era un lugar de excavación Lo que estaba viendo antes Así que hemos... Yo creo que vamos bien Vale, vamos a piratear De nuevo la, la maquinita Vale, para que, para que no nos dé por saco y no descubran que somos... No hago fiesta. <coughs> vale. Levanta el cierre. Encuentra una ruta alternativa. Vale. El whisky a esta gente que le encanta. Siempre están con la botella de whisky por todos lados. Vale, por aquí no puedo... Eso por si quiero un café Y por aquí ya no tengo nada más, ¿no? No puedo... <coughs> vale Un sándwich, el kit El primer auxilio Esto nada Ya me puedo hacer bastantes fabricaciones Que eso está bastante bien Esto es como la camisaría de policía por Lo que estoy viendo es... Vale, aquí es donde tendría Esto me lo voy a llevar Vamos a pulsar el botón, ¿vale? Escapa del área de cuarentena Vale, pues nos tendríamos que ir Porque este área está como en cuarentena Y aquí pues no nos podemos quedar A ver, espérate que es que ha apagado la pantalla Porque se me había apagado Y de aquí es de donde hemos venido O no Vale, todo esto nos lo vamos a llevar Agua del grifo Perfecto, por aquí me puedo meter Ok, escapa... Vale Ya puedo escaparme de, de aquí, del área este entra en el instituto, perfecto Ya estamos dentro de la zona de cuarentena No sé por qué están de cuarentena Creo que este es un, uno de los carteles de... De Jack Como ya sabéis Vale, eso no lo voy a coger Está podrido este es Jack. Este es el que aparece en, en el tráiler del juego, me parece. Bueno, el tráiler no, en las presentaciones nuevas. Eh, a ver... Y por ahí podría también haber entrado. Este se supone que es el instituto, ¿no? No tengo muchas cosas alrededor. Así que... Tampoco hay gente que yo supongo que es por eso, porque hay cuarentena y por aquí no... No puede ir. Este juego viene al pelo ahora mismo, ¿eh? Lo de la cuarentena. Que me pone? Doctor, Oli, Operator, vale. Pues vámonos para adentro y a ver qué nos espera. wolves. Bueno, Vale, tengo aquí una maquinita de esta para comprar cositas eh, Tengo kit de primer auxilio, cosa que no me hace gracia Porque seguramente me vayan a pegar Vale, y eh, bueno, de momento Just no voy a... Que que... ¿Esto qué es? Espérate ¿Esto qué es? Eh, ingrediente para elaborar química Stripe boniato, utiliza todo tipo de... Esto me lo voy a comprar Porque no sé lo que es, la verdad Vamos a comprar solamente un bote Para que no nos ocupe mucho Y ya sabemos que aquí tenemos la maquinita, ¿vale? Eh, ¿Esto qué es? Prohibido bañarse Podemos evitar por aquí... Uy, uy, uy, uy, espera, espera <coughs> O sea, podemos pasar por ahí, ¿vale? Lo que pasa es que no nos puede ver el guardia. Y esto, vale, sobrecomento, ok. Eh, pues podemos cruzar por aquí <coughs> sin que nos vea el guardia. Es eh, si evitamos la zona de, de tomarnos un huevo, ¿vale? Ahí tengo jeringuillas vacías, aquí la gente ya sabéis que se droga por, por un tubo. Y... Uf. Los guardias no sé si es que pueden abrir las puertas Porque ya intenté cerrarle la... Exacto, pueden abrir las puertas detectado la alarma, me parece, ¿vale? Pero vamos, que eso se van a quedar ahí más tieso que la mama. Vale, yo todo lo que pueda investigar lo investigo y si me tengo que cargar a gente, pues me la cargo, ¿vale? Y a lo muerto está semana, ¿vale? Estos son los ingredientes y aquí no tengo nada, ¿no? Prohibido echarse una siesta. Esto son como eh, Ya os digo, esto es como un control de realización. Donde vaya a encontrar un montón de, de tele. Solo o sea, que utilizan Lanson, el, la tele de verdad. Pero en, en nivel videojuego, ¿vale? Luncheon, vale. Podemos cambiar el modo de la maceta esa. Bueno, de la planta. Esto de la planta, de la máquina. Estoy viendo ahí las la macetas y me estoy liando. A ver... Qué asco, qué puerco Vale Echa la pota en el bate, vamos A ver, y por aquí tengo... Mmm, no voy a gastar la ganzúa porque ya os digo, ¿vale? Eh, son un poco inútiles Las cosillas que encontramos por ahí Encuentra el código de acceso a la zona de cuarentena, ¿vale? Vamos a ir al... Estamos en el lobby, me parece. Vamos a ir a la tercera planta. Vamos a empezar de arriba para abajo. Vale, esta zona es la de cuarentena en la que tenemos que encontrar el código. Perfecto. Entonces, se supone que yo creo que estará en la segunda planta. La, el código que tenemos que buscar a vale, and una tarjeta de evacuación well supongo que estas zonas serán para escondernos, ¿vale? por eso no las ponen vale me hace falta un una ganzúa que no vamos a utilizar ahora mismo Pero ya os digo, es que es bastante inútil Adaptar la ganzúa en estas cosas, ¿vale? Eh, argumento grabado En grabador A ver A ver, ¿qué hemos cogido aquí? Un paraguas Un paraguas para pegar a la gente, ¿vale? Y Y no sé qué más hemos cogido Vale No sé lo que he cogido más Pero bueno Un whisky, hojas de té Esto es lo mismo que tenemos arriba Vale Está atascada Esta podemos entrar Uf. Vale Yo creo que es Aquí Este me va A estar jodiendo Vale El tío ese Vale y hay más, vamos a ir primero por este. Uy, espérate. Espérate, vamos a comer primero. Vamos a recargar la vida. Que tenemos bastantes cosas para poder recargarla. ¿Vale? Estoy por comprarme el kit de primer auxilio, pero de momento no. Y este lo vamos a intentar naturalizar. Si es quieres un, un, un mes. Me encantaría que me diera la motosierra, pero nunca me la da. Vale, eh, la cuarentena se debe a. Uf, qué pesta cosa. Tiene la tía esta, ¿eh? Eh, la cuarentena yo creo que se debe a la seta estas chunga Que nos tomamos para poder entrar en la casa del misterio Que la vimos en un capítulo anterior Que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis, ¿vale? Eh, este no sé si tiene algo especial Lo hacemos medicinal, vale, perfecto Y eso, estuvimos en la casa del misterio Y nos hacía falta de... O sea, en la casa del misterio me refiero A esta zona del mapa, ¿vale? Aquí tenemos varias misiones y la casa del misterio está más o menos por esta zona, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo muy bien por la zona. Pero eh, la tenéis por aquí, ¿vale? Esta es otra manzana. O sea, es la, la fruta prohibida. Y por aquí tenéis otro, ¿vale? Toda esta zona tenéis un montón de misiones secundarias. Ahora mismo estamos con las misiones principales. Siguiendo un poco la historia. Ahí tengo un salvoconducto. Perfecto. Que me acabo de dar cuenta... Y así no tenemos que... que pasar por ahí Vamos de incógnito, muchísimo mejor Vale, a ver Este es el tío que estamos persiguiendo, ¿vale? Se nos escapó Pero hay que intentar cogerlo no sé dónde me llevarán los túneles por aquí, así que voy a echar un pequeño vistazo antes de seguir por la misión principal, ¿vale? Porque tenemos varios túneles y yo supongo que el de la otra parte es el camino principal. Para saber por dónde hubiéramos salido. Vale, aquí tengo... Vale, aquí tengo un despacho. Esto me lo voy a llevar... Podría salir y cargarme al tío ese La verdad Pero vamos de incógnito un poco Porque si no Nos va a encontrar otra vez de nuevo El otro ¿Me puedo sentar? No me voy a sentar Pero vamos Después iremos por abajo, ¿vale? De momento vamos a ir de incógnito por aquí arriba Para que no nos pillen Vamos a hacer un poquito de sigilo Que nunca hacemos sigilo ¿Vale? Y así os enseño el camino eh, Principal Pero En sigilo Que como siempre sabéis Vamos muy a saco en, lo, en los juegos Ok, por aquí puedo bajar Que está bastante bien Vamos a coger esto Ok, vale Dime que... Ahora que me creía que me había quedado por ahí pillado este es el tío ese que estoy diciendo que tenemos que encontrarlo Vale, y supongo que por aquí llegaremos a la, local, la localización que te viene. si necesitas acceso a la parada de parada por favor vea Dr. Milton para un guarda de guarda pensamos que si aplicamos estimulación electrónica a la área de la empresa podríamos permitir el sujeto To speak, which would have to yo creo que realmente están haciendo experimentos con, juice, con la gente ¿eh? vale. ¿Veis cómo desaparece que están ahí medio borrosos. pues eso es que están medio desapareciendo vale Vale, vamos a cerrar la puerta Y como ya estáis viendo, eh, yo creo que hoy puedo entrar, ¿eh? Ahora entraremos Voy a mirar un poquito por, por la zona esta He cerrado la puerta esta, más que nada, porque no quiero que, que me abran Vale, y... ah no, mira, la zona principal es esa, perfecto. mala praxis de doctores. Ay, se me va a liar, ¿verdad? Vale, vamos a leerlo. Eh, me intriga su sugerencia de que hay una forma fácil y sencilla de duplicar las soluciones. Hemos buscado por todas partes hombres que estén eh, mentalmente preparados para convertirse en doctores. No todo el mundo está capacitado para ser doctor, ¿sabes? Muchos eh, de los aspirantes dejan de ser actos, ¿vale? O sea, estamos hablando un poco del puesto de los doctores, ¿no? Vamos a regalar esto. Vale, y ya podemos acceder al piso. Aquí tengo otra máscara. Partida de ajedrez. ¿Cómo? I move my bishop here, so you just have to go there. So, I put my rock here, so you could only move there. Or there. But then I could put my other rock here. Do you, do you see? What you want to do is go here. Why are you knocking your king down? Because I'm not playing you anymore. You're playing you. <coughs> I can't hear you. Let's make some tea. Do you wanna play again? Maybe in a little while. Oh, Arthur. Yes, Percy? What's a soul user? Oh, two shape. Alright, set them up. We'll go again. I like playing chess with you, Arthur. Uh um, vale. eh, aquí acabamos de encontrar otra máscara. Como ya sabéis, estas son máscaras de nuestro eh, recuerdo. La mayoría de nuestros recuerdos pues, han sido borrados Vale, me puedo llevar un cafelito Y eh, por aquí no tengo nada más, verdad Uf, ahí tengo uno Este creo que es el doctor que te den Berlock. Han, cambi <risas> Han cambiado... Han cambiado la auto del tío este por la del Jack de desapa que desaparece. Oh, that feels entirely too good. Why are we doing this to each other? Píldoras de júbilo, ¿vale? Es que ese tío yo creo que me va Me iba a pegar Por eso le he niñado, Más que nada vaya ¿Qué hacemos? Entramos aquí Ya no están los doctores Me parece ¿eh? Vale, vamos a entrar Ya no están los doctores o está, están aquí, pero no me están haciendo ni puñetero caso y exactamente Es un paleto De esto hecho... Vale No me están haciendo ni caso Cosa que me encanta Que no me hagan ni caso Vale Ahora mismo Aquí en el juego me refiero Y por ahí no puedo entrar Eso está atascado Me hace falta una ganzúa Y vale Más papelito Vamos a cerrar Y aquí ya tenemos a otro Vale Fuera los doctores No me gustan los doctores estos Todas estas cosas Son las cosas que me estaban robando El cabronazo Ya sabéis que se teletransportan Y como se pongan detrás vuestras Os roban Siente que no quiero que te siente, vale. eh, no puedo recoger la singular. ¿eh? Vamos a forzar esto y a ver a dónde nos lleva. Yo creo que en, a la parte de arriba, otra vez de nuevo. O estamos ahora en la, la planta baja. No, okay. aquí hay una especie de cofre que lo vamos a abrir. Mm, no sé, esto muy bien. Esto vale, los trozos de tela. Ya sabéis que yo todo lo que veo lo voy pillando. Esto es lo mejor de y... ir... Oh, otra vez se ha sentado, tío. Qué pechada, ¿eh? ¿Qué le gusta sentarse a este, tío? Eh? A Arthur. Nos llamamos Arthur, si no os acordáis. Vale, vamos a forzar esto. Y eh, los bugs son importantes, ¿vale? Eh, mira, tengo aquí, qué bien. Esto, ¿esto qué es? Dardo en... enfurecedor. Vale inflige daño muy leve Hace que los equipos Ataquen a personas cercanas Vale lo vamos a llevar todo Que tengo Ahora mucha capacidad Para llevar cosas En el inventario Vamos a llevarnos El vinagre Que creo que no hace falta Beber del grifo llenar Uf, No me fío de este grifo Así que No puedo ir a beber de ahí Vale ya. Los demás no lo vamos a Botón atascado el botón. Vale. No, pero. Vale, se me lo ha cargado un puñetazo. Y. ¿Qué más? ¿Dónde está mi. Aquí, ¿no? Llamar al ascensor y nos vamos para el tercer piso. con las armas que tenemos que vamos súper fuerte y entonces que reventamos a unos me quería que venía ahí gente vale reventamos a la gente del, del tirón la ganzúa mayormente la estoy dejando para las puertas porque es que mmm, como me pongo a abrir abri todas las taquillas no terminamos y al final lo que encuentras son cuatro trapos y cuatro mierdas Todo esto son cosas que pasaron a lo largo de la guerra, ¿vale? No, no, no, no... Creo que hemos hecho todas las observaciones necesarias. Voy a deslocar la caja. Por favor, tomar el corredor de la izquierda, de vuelta a ti mismo. ¿Odd? ¿Los botones en los precios de nuevo? No, no, no, no, no, Tienes que recuperar el poder por alguna razón. Vale, vamos a beber algo y vamos a comer, que nos da la opción de poder beber. Mm, vale. Desactiva el protocolo de la cuarentena. Y yo simplemente quería desactivar la cuarentena y mirar cómo. así que voy a tirar las dos peras estas Que están pochas Y las patatas podría también las voy a tirar, ¿vale? Eh, la cantimplora, ¿vale? No sé quién se está riendo, pero Da mal rollo, ¿eh? Otra vez he mucho peso Escucháis sí, la música, ¿verdad? Verás Vamos a tomarnos mm, mm, eh, Los síntomas de Belly del júbilo breve, ¿vale? Vamos a tomarnos esto, ¿vale? Y... y, y, y vamos a soltar algún hacha que tengo demasiado ¿Vale? Y así ya podemos coger alguna cosita más Que en el, el inventario, o sea, en, el, en la base tengo ya un montón de hacha Y por tirar dos no nos van a pasar nada Vale No sé quién se está riendo, pero me da muy mal rollo la verdad Vale, vamos a escapar de aquí Se han muerto locos, eh han... Hostia, tú <risa> Se han muerto pero locos Perdidos, eh Vámonos de aquí cagando, hostia Que yo creo que nos van a venir Vale, atascada, no puedo hacer nada la música del juego me gusta bastante, eso sí de reconocer que está bastante guay, vale, por aquí no puedo hacer nada y puedo pulsar no puedo pulsar, vale estoy mirando por donde tengo que salir ¿eh? Todo metal. Vale, por aquí no puedo romper mirando también por si tuviera a mirar por aquí ¿Me dado? no no me ha dado Mirad. puedo dormir aquí cosa que no vamos a hacer ni de coña esto es por si nos quedamos o sea tratamos mucho más tiempo en la, la misión o incluso por si volvemos en un futuro Espero que no me metan copy por la música. Toma te, toma copy. Vale, nada. Lárgate mientras. Eh, vale. Todo esto nos lo llevamos. Y nos vamos de aquí cagando leche también, los papeles de la cuarentena, ahora miraremos esto creo que es pipí eso no lo vamos a tocar vale y nos vamos a ir para el lobby a ver qué nos encontramos en el lobby se han muerto loco, ¿eh? se han muerto loco la gente ya está hecha la perdida Vamos, va, nos vamos, nos vamos, nos vamos Vale Creo que a mí nos afecta la, la... Vale, tengo 14 puntos de habilidad Que ahora lo gastaremos No me afecta lo del gas De la cuarentena más que nada Porque tengo el traje este y la máscara, ¿vale? Eh, vale, tenemos 14 puntos de habilidad Mira ya, lanza, objetos, distrae... Eso no me, me merece la pena. Eh, vale, vamos a activar esta. La de tarda más tiempo en, en activarse. Y podríamos coger también alguna de, de golpeo. Cosa que me vendría muy bien. Pero vamos a utilizar... Eh, vale, es que esta todavía no la puedo desbloquear, ¿verdad? Pues vamos a comprar esta de momento. La del sigilo. Y... Eh, vale. Pues yo creo que ya... ¿eh? Porque no puedo... Ah, mira. Sí la puedo comprar. Perfecto. Las máquinas tardan mucho más tiempo en detectarme. Cosa que está estupenda. Vale. Tengo allí otra misión. A ver... ¿Dónde está? Aquí. Es la de... Britania. Baja la estación. Vale. Tengo otra, la del salvoconducto, que es la que vamos a hacer. Porque es la que llevamos... Mmm, vale. La que vinimos a hacer desde un principio, ¿vale? Y la otra nueva que nos ha salido ahí, ya la haremos en un futuro. No sé si en este capítulo me va a dar, me va a dar tiempo de terminarla, por eso os lo digo. Y esto es lo mismo de la comisaría, ¿no? Es por donde me he salido antes. La cuarentena ya está desactivada, cosa que ahora la gente se va a volver loca, perdida. Más que nada por, por el hecho de que he dejado las puertas abiertas. Esto es un. Está bastante guay la estatua, ¿eh? Si pudiera quitar todo.. Bueno, eso lo puedo quitar en Photoshop, pero vamos. Eh... Podría poner esto de miniatura, que está bastante guay, eh. Ya haré la miniatura del vídeo. Y eso, vamos a ir hacia el cuarentena. Vale, encuentra, eh, entra en la torre. Vale, ¿ok? Consol, for a meeting. All right. mm, tenemos que encontrar una forma de entrar por aquí. Salvo conducto. Ok, hay que encontrar una forma de entrar ahí, por lo cual no podemos hacerla de momento. Y en esta zona podemos entrar... No, esto está de pega, ¿verdad? Como la mayoría de las cosas. Hay muchas cosas que están de pega, lamentablemente. Esto también lo vamos a llevar. Vale, si no puedo hacer la del salvoconducto, ahora mismo, eh, vamos a hacer la otra que tenemos, la de Britania, ¿vale? Baja a la estación de... Eh, vale, esto lo vamos a... Apple Home eh, ¿Dónde está el punto? Eso no, espérate Vamos a quitar Ahí En el mapa Vale Que creo que me hace falta mmm, Pasar por el salvoconducto Voy a mirar a ver si puedo cruzar O entrar de otra forma Pero no tiene pinta, ¿verdad? Por ahí no, no creo que pueda pasar no, por ahí no puedo pasar ¿Cómo podría yo colarme ahí dentro? Sin llamar la atención Por ahí no puedo... Estoy intentando romper un poco las normas del juego Y claro me, me va a dar una full de estambul Yo creo que para poder entrar aquí Me hace falta eh, tener como un pase Ah, no, mira, vale, vale Puedo entrar directamente Me creía que no podía entrar Pues retiro lo dicho, gente Podemos entrar directamente, ¿vale? Y como estáis viendo, este es Jack El destripador El que nos va a cortar las penas Vamos a ver eh. Vale, la estación arriba la cuarentena no, vale. Vale. Mm, vale, hay que tener cuidado con mucho cuidado de que no nos detecten que ya sabéis que se pone la cosa tensa aunque ahora me da un poco igual que me detecten por el hecho de que voy mucho más fuerte vale Eh, punto de no retorno Uy, uy, uy, uy, uy, uy, espérate, cancela Entra a la estación de... Uy, esto es para no volver ¿Puede ser este el último episodio de la serie, gente? Se viene, ¿eh? Sorry, mustache okay. Se viene Vale, esta es la El ajedrez que vimos En nuestro Vale, vamos a guardar Antes de ir, eso sí, la partida Para yo poder volver Hacia atrás en cualquier momento Por si eh, Me da la pica y traigo más misiones, ¿vale? Pero eh, Antes de nada Vamos a guardar la partida antes de comenzar a un punto no retorno Porque si vamos a un punto no retorno, entonces adiós Vale Vamos a guardarla en los dos compartimentos estos Los de abajo Porque en el primero me parece que tengo la partida de antes Y vamos a bajar a la estación No sé qué me va a deparar Dirígete al andén gente se viene, se viene final Creo que los han pasado los crazy crazy, crazy, vale vamos a entrar esto ya es un punto de no retorno, eh Tío. Dirígete al andén vale. Ya sabéis que esto es un punto Uf, esto se está destruyendo todo entero Vale, nos vamos a poner nuestro pedazo de traje de goma oh, Goma man Y... Vamos a ir cogiendo todo esto Que ya de verdad que no nos va a hacer mucha más falta eh, vale, el tren Tiene pinta de que se estrelló aquí hace bastante tiempo No, por ahí no puedo entrar Pero me gustaría de, que, de poder entrar Vale Podemos cruzar, yo creo que por ahí hay un parkour Espérate, aquí tengo una puerta que no la he comprobado, a ver si la puedo abrir Está cerrada, ¿vale? Ya sabéis, si podéis llevar todos los trajes en el inventario, los lleváis, ¿vale? Más que nada por el hecho de que el traje de goma este es la hostia Porque no... No lo electrocutáis ¿vale? Y... Vale, haciendo parkour El parkour en este juego se me da bastante mal Creo que tengo que ir... No sé si por esa zona Pero ahí tengo algo Vale, voy a ir hacia aquí Y efectivamente ahí tenía una zona Para poder entrar Más que no lo he visto por la luz roja Creo que aquí es donde vamos a entrar a la zona de, de la electricidad. Exacto. Vale. Y ya puedo abrir esta zona para entrar tranquilamente. Vale, vamos a desactivar la electricidad. Vamos a llevar el extintor. El kit de primero auxilio. Y todo lo que vea por aquí. Vale, nos vamos a ir hacia la otra zona. Pluma, me Voy a cambiar otra vez de nuevo el traje Al de guardia Aunque, bueno, el mono de trabajo este no me vale de mucho Ya he cogido yo algo más de peso innecesario, ¿no? Vale, me voy a quitar el hacha de nuevo este Y el otro hacha, no sé si quitármelo si sí, me lo voy a quitar ¿Vale? Espérate, ¿yo qué he tirado? ¿He tirado mi arma? Ah, no, vale que me la de, me la he quitado de, del inventario. Okay. Y una linterna también vamos a tirarla, ¿vale, gente? Ok, ya podemos correr perfectamente. Y aquí me haría falta. Las máquinas esta no la puedo activar. Que ya sabéis que las cabinas puedo robar. Pero aquí. Esa en concreto no la podía coger. Los soberanos, cosa que yo creo que ya no me van a hacer falta. No sé si este es el, el último episodio. ¿eh? Estamos ya a puntito de acabar. Hay que estar tío. por cerdo, toma. Now we see the violence inherent in the system. Nice to see you. Eh, pues se supone que tengo que ir por aquí, por esta zona, ¿no? O es que tenía que desactivar primero la electricidad Para poder eh, hacer el parkour por el otro lado Que tiene pinta, ¿no? Sí, tiene pinta, vale Ya he encontrado el, el sitio Está ahí arriba, gente Que no lo había visto Vale Vale eh, Tendríamos que saltar ahora a Aquí arriba y me voy a caer, vale Ya sabéis que el, se me da muy mal el, el parkour Aquí Otra vez Ojo de macho, ya vamos, ya vamos a empezar, eh Ahora me he quedado Google, vale. vale Esto me lo paso yo porque me llamo Pelén, vamos A ver, eh Que yo creo que podría haber cruzado Se va a caer todo esto esto implique que están dando vale No tengo nada más Por aquí no tiene mucha pinta Vamos a bajar Vale Y... Eh, tengo una máscara, ¿vale? sí es verdad, tengo una máscara, perfecto Otro hacha Bueno, vamos a meternos aquí Menos mal que tenemos una máscara de gas Que si no hubiéramos muerto Me hubiera gustado de traerme otra Esto es un punto no retorno Aquí ya no hay vuelta atrás Por lo cual, lo que tenemos es lo que hay Y me deja un montón de cositas buenas Lo único que, que no nos van a hacer falta, creo yo nos like oh, mm, vamos a llevar oh, todo oh, vale, Espérate Que he cogido yo demasiadas cosas Aquí ahora, otra vez Júbilo, eso sí, eso no nos va a faltar Vamos No oh, sé si se si me cambia el mapa No, vale o sea, ya estamos fuera del mapa, como estáis viendo. Y esta zona, en realidad, no la hemos visto mucho. Me, hu me hubiera gustado. Mm, podemos volver hacia atrás porque tengo punto de guardado que lo he hecho por lo mismo. Para poder volver hacia atrás. creo chicos que ya con estas vistas que estáis viendo lo vamos a ir dejando por aquí en el próximo episodio veremos que nos depara eh, la, eh, la britania vale y así que yo espero que os haya gustado el, el episodio espero que le deis a like que os suscribáis y hasta la próxima chao chao